Constitución Política de la República de Nicaragua Capítulo 4 Derechos de la Familia Artículo 78 El Estado protege la paternidad y maternidad responsable se establece el derecho de investigar la paternidad y la maternidad